qué me pasa, me quedaré más tranquilo, de momento quedo en mi casa, hasta averiguar qué pasa. Se me nublan los pensamientos, pierdo casi los sentidos, algo corre por mis venas y la verdad es que no sé qué pasa. Te sigo viendo y cierro los ojos De mirarte tanto se me ponen rojos La verdad estoy aturdido y en casa No sé, no lo sé, no estoy seguro ¿Qué pasa? Cuando sepa que me pasa Me quedaré más tranquilo De momento quedo en casa hasta averiguar qué pasa. Y ahora hago una canción para calmarme las dudas. Pongo en ella esa gran frase y me pregunto qué pasa. Pero ahora ya lo sé, lo averigüé. En lo más íntimo de mí lo encontré. Cuando dices que me quieres, me doy cuenta y bien de lo que pasa. Se me nublan los pensamientos, pierdo casi los sentidos, algo corre por mis penas. I'm